Soy Miguel Vargas, Presidente Nacional de la Asociación de Dializados y Transplantados de Chile y hoy vengo a comentarles sobre la vacuna para el COVID-19. Quiero que sepan que estamos como asociación y como agrupación de enfermedad y médicos en nefrólogos, también como enfermeras, trabajando para que esta vacuna pueda llegar muy pronto a todos los dializados y trasplantados de Chile. Es importante que todos nos vacunemos. Ustedes saben que hemos tenido muchas personas que han fallecido y esta es la oportunidad que estamos esperando de vacunarnos. Yo sí me vacuno.